Aprendí este oficio desde mis seis años. La materia prima es la Iraca y me siento muy honrada, muy orgullosa de, de venir de, de tradición de artesanía. Y al transcurrir de, de los años se ha venido mejorando técnicas, aprendiendo diseñando, nos hemos convertido también en diseñadoras y muy orgullosa de ser artesana. Mopa Mopa, que es el nombre indígena que se le da al árbol, a la planta, de la cual se saca el cogollo para nosotros poder producir estas artesanías. Es una planta cuya resina nos brinda a nosotros una gran cantidad de, de beneficios y de propiedades. Este material es, es muy maleable. Nuestras obras son inspiradas, algunas en la Laguna de la Cocha, otras en el Galeras, otra en nuestra cultura, como es el, el carnaval de negros y blancos. Nosotros sacamos eh, texturas que se asocian con todas estas tradiciones y la naturaleza que miramos aquí en el departamento.